En el AM, la voz del Río Grande, en el FM 87.9, Canel Estéreo. Aquí estamos hasta las 3 de la tarde y a través de todas las redes como el Facebook Live, YouTube, nuestra emisora virtual www.rapabo.org para que no se pierda nada de nuestros programas del Super Grande. Y los domingos, acá en vivo y en directo, por Teleantioquia Emociona. Bueno, hoy... Tenemos que hablar de lo que pasa con Nacional, con el Medellín. Hace ocho días estamos felices, contentos, como diría, el expresidente del Medellín, claro, porque hubo, eh, hace ocho días era Moñona, pero el lunes ya era, habíamos hecho la cuarteta, de, ganaron los cuatro equipos de Antioquia hacía rato no se hacía, y, y hoy mmm, estamos viendo que Nacional ganó 1-0, al quindío el Medellín perdió El equipo del bolillo Perdió, ya vamos a decir cómo perdió Frente a Millonarios Y eh, Las Águilas Perdieron 2 por 1 Y a esta hora gana el Envigado El Envigado le está ganando 1-0 al, al Deportivo Pasto Y ya en este momento con el resultado del Pasto el, el Envigado es tercero ¡Tercero! y eso que tiene envigado como decía gustó con la cédula que no tiene nada con la cédula y es tercero y eso que es cédula en blanco y negro ese envigado está ganando entonces qué pasa con con una estructura como la que tiene el deportivo independiente de medellín que en este momento no ha podido hernán darío el bolido como es técnico mundialista bueno de estos temas vamos a estar hablando en algunos momentos acá en el superdebate de los temas polémicos del día les quiero recordar este versículo que quiero regalarle a todos. Está en Isaías, el capítulo 26, versículo 3. Dice, tú guardas en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué bueno este texto para analizarlo para todos aquellos que se sienten que Dios se olvidó, que Dios no, que Dios se olvidó de usted. Que Dios no lo escucha, que Dios no lo oye, no, por el contrario, dice que el Señor guarda en completa paz cuyo pensamiento persevera en Dios, ¿cuál es su pensamiento con respecto de Dios? ¿Qué piensa usted de las cosas de Dios? ¿Sigue pensando que Dios lo tiró al mundo y lo dejó ahí votado? Entonces, sería bueno que piense que usted tiene el mejor de los padres, por eso, él dijo, cuando ustedes vayan a orar, oren así, y les dio un de oración que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, el mejor de los padres lo tenemos nosotros bueno, seguimos en el súper y en esta noche entre las personas que me llamen voy a sortear esta caneca de más placa <risa> estos son dos en uno, más placas dos en uno, porque ahí está eh, tenemos eh, para que todos los televidentes se lleven esta caneca y puedan eh, tener la fortuna de, de, de, de imprimir o, o, o, o reparar las paredes ahí con eh, este acrílico que es 2 en 1 y también tenemos los balones, tenemos los premios que vamos a estar sorteando también eh, entre las personas que nos llamen esta noche al super debate, así que Llame 232 4604 04 5015 y la caneca de placa, la masilla y estuco plástico acrílico, dos en uno. Así que para, ya no necesito solamente estucar y luego eh, revocar, sino aquí todo en uno, dos cosas en uno. Bueno, y nos vamos al debate de la polémica, ya están los panelistas.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 El coliseo espectacular, coliseo que hizo el, el alcalde Leyton eh, Orrego Durango. Aquí están las imágenes de la inauguración, la placa, en fin, del coliseo eh, hermoso y hermosísimo. Coliseo para más de 500 personas que ha inaugurado el alcalde del municipio de Dabeiba. Gracias a la gestión del alcalde. Seguimos trabajando por la paz de Dabeyba Todos unidos por Dabeyba Bueno, ahora sí, en la mesa de la polémica del debate Vamos a presentar al hombre que no tiene pelos en la lengua Va siempre de frente con la verdad No se le arruga y le tiembla la voz Para decirle cuántos pares son tres moscas Ayer Nacional ganó 1-0 eh, Yo no sé si jugó, Yo creo que jugó bien porque, Que ganó, porque dice Luciano Es un término de Luciano Ganar es jugar bien. Entonces, como ganó 1-0, eh, supongo que jugó bien. ¿O no, señor González? Buenas noches, bienvenido al debate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o pregados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Tan jugó bien, tan jugó bien, que ya tiene asegurado el 55% de su paso a las semifinales del fútbol colombiano. Ayer simplemente se cumplió con el deber. ¿Cuál era el deber? Derrotar al Quindigo. Porque en cualquier cancha, en cualquier cantidad de apuestas que se hagan, siempre será 10 a 1 a favor de Atlético Nacional. Entonces, ayer, ¿qué pasó de raro? ¿Qué hubo de extraño? Claro que el señor Osorio y sus calanchines van a decir que no fue penalti, que fue un regalo. Bueno. Pues ellos tendrán su opinión, yo tengo la mía, no y, y creo que se ganó muy bien, claro. Y tus que van a decir no que no fue, fue penal. Penales. Tengo que sí. decir la verdad. Estoy resu... de acuerdo ah, sí. con usted, Quintabani. Sí. Quintabani, estoy de acuerdo. Bueno, anda, anda, pon una demanda que, que te paran bolas. Ahora todos los que quieran poner la demanda nacional, pónganla que les paran bolas. Vayan, protesten con una pancarta por el arbitraje del señor Inestrosa. Vayan, protesten. Vayan, háganlo. Es que tenés todo el derecho de hacerlo. Que tiene que tenés hacerlo, todo el es, derecho el de hacerlo. Ah, los y resulta, defendido. tengo la palabra. Espero que haya aquí coordinación pues siquiera. Uh, tengo la palabra y espero pues, que me la, re se se me la hagan respetar. No, no, no, es que ellos me van a echar. Antes que no, me deja no, no, no, yo hablar no. el nacional para que me eche, pues. Bueno, para listo. que queden tranquilos todos. No, Porque y se puede por, ir. Por, sí, tranquilo, no hay problema. Resulta. Que ayer Atlético Nacional simplemente tuvo un, tuvo un muy rival, mática, la verdad. tuvo un rival Atlético Nacional que se llama Deportes Quindío y ahora eh, a esos equipos de jugadores afrodescendientes grandotes, fuertes, ya los técnicos inventaron el cuento de los equipos físicos. Un equipo muy físico el Quindío con una cancha infame. Una cancha que en circunstancias normales no se debió haber jugado ese partido en ese tipo de terreno que ayer tenía el Polideportivo del Sur. Y esa cancha infame no permitía el juego de Nacional. Y sin despelucarse, Atlético Nacional ganó el partido. Así que protesten los que quieran protestar, manden cartas, hagan manifestaciones públicas, hagan lo que quieran. Ganó Nacional. Ahora, y como yo no voy a decir que Medellín es un gran equipo y es la super nómina De una vez me pueden echar, porque eso no lo puedo decir Así que ya termino mi exposición Estoy muy contento porque los muchachos ayer se sobrepusieron al mal el gol clima de que habían enviado Se sobrepusieron a los problemas, se sobrepusieron a, a, a, la, a la leña Porque aquí, aquí hablan mucho de equidad de leñeros eh, no solamente la equidad la que da leña, aquí hay mucho equipo que da leña en Colombia, y Quindío es uno de ellos, Quindío es uno de ellos. Entonces, Nacional ganó, ganó bien, está primero. ¿Alguien va a protestar? Protesten. Bueno, Bueno, y hoy tenemos una pregunta, Se me olvidó la pregunta, la hago? ¿cómo la pregunta? Pues la pregunta es muy sencilla, a propósito de Atlético Nacional... ¿Cuál es el presidente, el nombre del presidente que ha ganado más títulos de Nacional? Pistas, pistas, vea, ganó una Libertadores, ganó cinco ligas, ganó tres Copas Colombia y dos Superligas. En total, 11 triunfos con Nacional, este presidente que estuvo hasta hace pocos sí, y hasta hace algunos años en el equipo verdolaca. O sea, ya no está, estuvo. Claro. El expresidente. Acuérdense, el expresidente, para la pregunta entre los que están llamando a la línea 232-4604. Se me ha olvidado dar la pregunta. Gracias a la voz por recordarme. Es una respuesta que no cuesta mucho responder. Ahí le di la pista. Bueno, no cuesta. Eh, a ver, eh, el señor Gustavo Osorio Salazar. Eh, ¿Qué tiene que decir del. Buenas noches, señor Gustavo Osorio? Y, y ahora sí, ¿qué tiene que decir? El bolillo sí aguanta defensa no aguanta defensa, él dijo que si no clasificaba entre los ocho, él mismo se iba para pasado meridiano, no sé, cerca, a la policía militar, fue sí, que dijo la voz mil... entonces, el hombre está quedado a la policía militar, antes o no. Vea, antes de hablar de bolillo voy a definir lo que fueron los dos partidos, Nacional y Medellín jugaron muy mal los dos, mal los dos, mal, la diferencia está en que Nacional ganó 1-0 con un gol de penal, un gol muy dudoso. ¿Quién lo hizo? Un gol muy dudoso que para mí no fue penal. Para mí, bueno. Gustavo Osorio Salazar, hijo de Doñadora, no fue penal. Implica no fue que penal. También Velosa no está de acuerdo. No fue penal. En la rueda de prensa, Quintabani rebobinó y dijo que en el partido pasado, y estoy de acuerdo, Atlético Bucaramanga y Quindivo en la ciudad de Armenia también le metieron la mano. Porque le dieron un penal al Bucaramanga que le dio vida, que no existió solamente en, en la cabeza del señor Mario Herrera y ayer sucedió lo mismo en el Estadio Polideportivo ¿Y del Sur. ¿Tu equipo qué hombre? Y Quindío, Quindío jugó mejor que Ajá, Atlético Nacional. aprendiendo Quindío. Quindío y tu jugó mejor qué? que Nacional y voy a mi tema. Mire, tu equipo qué. Medellín, sí, Medellín jugó muy mal. Muy mal Medellín, Esto, este no puede ser equipo dirigido por bolillo Yo me resisto a creer que este equipo esté dirigido por bolillo Muy mal, mal, pero lo que se llama mal Un equipo descaracterizado, un equipo desangelado Sin carisma de ninguna clase, un equipo partido totalmente Y nómina tiene, nómina tiene Yo uh, miro la tabla y encuentro, buenísima. Envigado tiene más nómina que Medellín Bucaramanga que está por encima y que tiene un partido pendiente y tiene 12 puntos, 12 puntos tiene Bucaramanga. Tiene, tiene más nómina, nómina que Medellín. Medellín. Jaguares tiene más nómina que Medellín. Tiene Jaguárez más nómina Petrolena que Medellín. Petrolera tiene más nómina que Medellín. Ninguno de esos equipos tiene más nómina que Medellín para que partamos de allí. Entonces, si tiene nómina, el problema del Medellín es que no tiene técnico. El, pro, el problema no sé cuál es, pero ah. yo sí encuentro pero yo sí encuentro, yo sí sí encuentro encuentro un, ah. un vacío en este equipo. Mire, en los partidos anteriores... En cinco partidos había recibido solamente un gol. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema defensivo, defensivo era bueno, que había equilibrio, que había orden en defensa. Pero en este partido frente a Millonarios, no sé qué pasó, se nubló bolillo porque el equipo estuvo muy alargado. Yo no me puedo alargar en Bogotá. Con mayor razón tengo que guardar el equipo, hacer el equipo corto en Bogotá para que no me vayan a ganar, para que no me vayan a hacer goles, para cerrarle las posibilidades a Millonarios. Porque Millonarios es de los que mejor juega en espacio reducido. Y en espacio reducido los jugadores del Medellín no, no, porque parece que no trabajan eso. Ahora. Lo otro que tengo que decir es que el vacío de Medellín lo veo en la mitad de la cancha. Sí, vienen defensa, son los mismos del torneo pasado, aunque en este partido, Arboleda muy mal, eh, Víctor Moreno se contagió de Arboleda, un mar de nervios, un mar de errores, parecían jugadores principiantes, pero el problema lo veo en la mitad. Hay un vacío allí en la mitad y hay con qué llenarlo, señor Bolillo, porque yo no puedo yo no puedo salir con Cambindo y Buletich para hacerle creer a la gente y eso que sigo siendo bolillista parto de ahí porque ya me va aquí a arroscar la víbora. Sigo siendo bolillista pero tengo que decir la verdad y la verdad duele. Entonces, <risa> entonces, cuando gana. entonces yo no puedo yo sí, no puedo muy cómodos, muy yo no cómodos. puedo salir con dos atacantes con Cambindo y con Buletich, y a Buletich ponerlo en el puesto de 10. Porque entonces pierdo al goleador, pierdo al goleador. ¿Mm? Y Buletiz está volanteando. Mire, mire, esta estadística que no pelea con nadie. Mire, en, en el semestre pasado, Buletiz en los mismos seis partidos que van, hasta el momento llevaba cuatro goles, cuatro goles. Ahora lleva uno. ¿Por qué? Porque Buletiz no está cumpliendo en la función que es allá en el área. El bolillo, ponelo allá. Ah, si toca, bolillo, Ponelo ¿no? allá, Ponelo allá en el área donde es importante. Entonces? Porque la única jugada de gol que tuvo Medellín fue cuando el señor Buletí se metió al área y anticipó al arquero, una pelota que se fue afuera. Bueno. De resto, no, no, de resto, Medellín no tiene con quién atacar. Bueno, entonces, señoros, hombre, no, y tenemos más jugadores para tener más, más juego. Tenemos, pero no, la, la nevera la tenemos ahí pero no la utilizamos. Entonces, la nevera hermano. está ahí. Bueno, después de haber escuchado... Pero si es, esa nevera está allá, descongelada. Después de haber escuchado la disertación larga del señor Gustavo Osorio, una... De fútbol, no, pareció... no, de, bueno, una... no de cosas, dice que la cancha, letanía... echándole la culpa a la cancha de Envigado, <risa> la cancha es igual para los dos. ¿Sabe? son muy bolillistas, llovió y la cancha estaba pésima. Sí, son para, los dos, para los dos. Muy dos Para los son dos. son muy bolillistas cuando Oye, y está, celebrando, y está celebrando, ella está celebrando, yo yo está celebrando yo yo el sí. triunfo de Nacional. ¿Y quién, yo hizo, yo el sí, ¿quién sí. hizo el gol? ¿Quién sí. hizo el gol? ¿quién hizo el gol? Yo sí, ¿quién hizo el gol? Ve, lo que querás. ¿Quién hizo el gol? Decid lo que querás, mano, pero ganamos. Mano, pero ¿quién ganamos. ¿Quién, ¿quién pero hizo el gol? hizo el gol? Pero ganamos. ¿Qué? Yo soy bolillista cuando Bolillo o sea, gana. Todos, bueno, lo o sea, todos los días. Yo soy sí, bolillista cuando Bolillo gana. Todos los días. Y el mismo cuento que team, de siempre. Pero, ah, sí, pero a vos, a vos no te conviene que ese señor haga goles porque quedas como un C. Sí, sí, me el mismo sí, cuento de todos los sí. domingos. ¡Bolillo ganó! ¡Qué garraco técnico! ¡Qué garraco técnico! soy bolillista cuando Bolillo gana. Oiga Jefferson Duque, Jefferson Duque, no. Jefferson Duque sube sube salió Oiga Jefferson Duque salió, es que da risa, da risa. Jefferson Duque salió Jefferson Duque, en el correo pasado, dice que los goles no amarilla para usted y amarilla para usted. Los dos amonestados y se van del programa, no, no, no. Vuelvo y quedo solo, no, ya. ya, ya Pierde la eh, pierde la palabra, señor González. Bueno. No, no, no, no. Además, usted, la manera de poder refutar y controlar boleador, a los demás que, boleador, no, que no hablen de usted. ...de no hablen boleador. de usted es, señor Luciano. Boy, boy, ponerse a la Cuando gana, cuando gana, ya. acomodado. Está acomodado. gritando porque no quiere recordar el nombre del jugador que hizo el gol ayer que fue Jefferson duque y, y, por eso, y por no eso eso, lo quieres decir que por eso por eso gritas yo para no, no, eso no, para, no, eso, no, para no, que bueno, don Augusto Veloso buenas noches no, bienvenido don Rafa Godia Jefferson, eh, seguía haciendo goles. Bueno, mira, vení, estaba un momento. Bueno, Rafa, calmado, eh, empezamos, calmado, empezamos calmado, con Nacional o Medellín, ¿qué quiere que le hable ¿De Nacional o Medellín, Rafa? ¿Qué quiere? Bueno, tiene que preguntar de qué va a hablar. De empezamos de tú. Nacional. Ver, María, Por supuesto que se que, ganó y ese es el objetivo, ¿no? Estoy de acuerdo con, <ríe> con González, se ganó, lógicamente. El objetivo fundamental del fútbol. Ahora, el tema del cómo, que no le gusta a mucha gente. El cómo le toca analizarlo al cuerpo técnico de Nacional. A los hinchas hay e hinchas que se preocuparán por el cómo, pero a nosotros periodistas deportivos sí. del fútbol nos pagan para eso, para analizar tácticas, estratégicamente analizar ese tema. Eh... Y realmente fue muy mal el partido Atlético Nacional, el peor partido nacional. Ganó, sí, ganó, listo, pero muy mal. que la cancha? ¿qué la cancha? Que fue una Ahora, yo le digo una cosa, pero no, hay que fue... analizar el rival, quindío con una nómina pobre, recién ascendido de la B, pero muy bien trabajado tácticamente, colectivamente. O sea, no, nómina pobre, pero rico en con trabajo. un de equipo trabajo. de la B. Un tío. equipo de la B que recién asciende, pero muy bien trabajado. Bien estaban, trabajado sí, y le dubló todos los ahí, espacios, que le quitó todos los espacios de la B. Tanto así que la, que ah, la figura poco. fue el de Ir Quintana, ¿no? Él salvó tres ocasiones impresionantes al Atlético sí, Nacional salvo. y fue la gran. Una figura. sola jugada. Bueno, salvo, no de, de, aquí, tengo los, Un todo, solo aquí tengo los minutos y todo. No, bueno, no digas mentiras. Bueno, y de Medellín. Ah, bueno, y ojo con Nacional con tres bajas gravísimas que son sus tres defensas centrales prácticamente titulares. Sí, Eso son libera Aguilera y el jugador Córdoba. Bueno, pasemos al Medellín. Decía después de la rueda de prensa Bolillo. O se hacía una pregunta, ¿cuál será el Medellín, el verdadero Medellín, el que le ganó al América o el que perdió hoy contra millonarios? Pues ni tanto que el Al Santos ni tampoco que no lo lo me parece que se enfrentó a una América hace ocho días desprolijo realmente hasta ahora medio compactando desequilibrado, técnico, eh, desequilibrado hasta ahora lo está compactando eh, Juan Carlos eh, eh, Osorio, pero pero, pero, pero, se enfrentó anoche a un equipo muy bueno como millonario o sea, colectivamente fue realmente se enfrentó a un equipo que también nuló al Medellín, así lo que hizo Medellín al América se lo hizo millonario a, a, a, al Medellín realmente con una eh, eh, situación muy crítica el vacío dejado por Arregui pues realmente no lo pudo llenar el técnico y se equivocó. Nosotros decíamos antes de la transmisión, o puede ir Jean Pineda, o puede ir Miguel Camargo en esa posición para reemplazar a Reggie o puede ir Kevin Londoño. No llevaron a Londoño... Llevan a Camargo, llevan a Yampira, pero ponen al nene Díaz al más inmaduro, <coughs> pero también al más limitado técnicamente para sacarle el balón desde allí, desde ese sector. Ahora se, se eso se, se, saca amarilla, se saca una amarilla, se hace sacar una amarilla, se desequilibró por completo, se enloqueció Medellín en esa. Usted cómo lo en ha esa, defendido desde en, en esa ubicación. Y no hizo el cambio a los 15 minutos, bolillo, debió ser el cambio. Debió ser el cambio. No lo hizo, y ahí se le fue, pues, el mundo encima. Sí, y en tú, en Eduardo López, modo, que Roma. muy mal. Bueno. Sigo saludando por este lado don Juan Diego Arroyave. ¿Cuáles son sus argumentos? Bienvenido y feliz año si no lo Para decir que Nacional jugó así de bien a como el sea, vamos, Muy buenas noches Rafa, saludos especial Arroyo, para usted. No para... Rejuvenecido. Feliz año bueno. si no lo volvemos a dar, Juan D. Muy buenas noches para todos los televidentes, para toda la gente que está siguiéndonos a través de todas las plataformas digitales. Un abrazo especial. Dos temas, dos cosas muy puntuales. Hombre, ha ganado Nacional, no ha convencido en su juego, con niveles individuales que no fueron los mejores de otros partidos, pero ha ganado el equipo con penal o no penal, como haya sido, pero eh, el partido... Pues social, ¿No lo El partido dice que ha ganado Atlético no lo Nacional. Yo, ah, lo, no lo cierto penal. es que eh, eh, es ponderable la campaña del técnico Alejandro Restrepo, ha logrado mantener siempre el triunfo, líder del torneo, protagonizando contra todas las vicisitudes que se han presentado en este Atlético Nacional del presente semestre, y con todo y esto, logrando hacer una muy buena campaña, y es lo más importante para el equipo Atlético Nacional, protesta a la gente, porque quieren ver al Nacional, que ha tenido en algunos partidos atrás, que ha tenido buen juego, que ha tenido protagonismo en sus jugadores a nivel individual, que ha tenido protagonismo a nivel colectivo, que hay jugadores que han subido su nivel, eh, que, que tenían dudas en torneos pasados. Eso es lo que ha gustado de este Atlético Nacional 2022 segundo semestre 2021. Pero que haya un buen juego, no lo haya, eso, eso va a pasar en todos los equipos, en todos. Lo importante es ganar y ha ganado Atlético Nacional, de que a lo contrario, es el que no lo más importante. Y eh, creo que por el lado de Independiente Medellín me parece que el problema radica es en el nivel de los jugadores que tiene el técnico Bolillo Gómez. Por ejemplo, ese muchacho que hablan tanto de él, recuerdo cuando mencionaron el nombre aquí en este programa, Eduard López, crack, jugadorazo, ha contratado a Independiente Medellín. Mire, ayer no fue la excepción, eh, un eh, jugador de, de, mucho, de nivel muy bajo, y así algunos más, algunos más. Por más que intente el técnico, por más que busque tener a jugadores en un nivel alto, el equipo consolidado en el juego, es muy difícil, cuando no hay concentración y cuando no hay actitud de muchos de ellos. Es muy difícil para el técnico y ahí se le está viniendo el tema, se está viniendo el mundo encima a Borillo Gómez. Esperemos que recom eh, recomponga, esperemos que encuentre el camino, porque no es justo que un Medellín que ha invertido para tener unos jugadores que satisfagan a la, a la afición, que satisfagan a, a, a, las, a toda la parcialidad eh, roja, hombre, hoy por hoy no hagan o no estén siquiera en una posición de... de Decorosa dentro de la tabla de posiciones del torneo colombiano. Así que, con todo y esto, el día y la noche que vive Independiente Medellín Atlético Nacional por los Juegos, esperemos que para el próximo partido, con el juego y con el triunfo, logren tener a todo el mundo contento, que es lo que quiere la gente. Don Rafael Bueno. Don Elkin, la voz, buenas noches, bienvenido al Superdebate y para usted. ¿Cuál vale, es el análisis que tiene de, del triunfo de Nacional y la derrota del Medellín? Hola, don Rafa Gol, saludo cordial, muy buenas noches para usted, para mis compañeros televidentes internautas. Eh, lo primero, eh, Nacional en este momento está tan, tan derecho en términos futbolísticos que hasta jugando mal gana. Y yo diría que es de los aspectos de los equipos grandes en el fútbol mundial, porque es que... Eh, Miremos referencias, los grandes del mundo no siempre van a jugar todos los partidos bien y Nacional no jugó bien, pero por la capacidad que tiene este equipo y ojo, yo sigo insistiendo con esa frase de los hinchas que me gusta mucho, Nacional contra todo y contra todos en este fútbol colombiano acumula 16 unidades que es el 57% en este momento de la clasificación. Y es cierto lo que dijeron el técnico y el señor Reina después de la rueda de prensa, es que la cancha afectó. Sí, don Gustavo, la cancha es para los dos equipos, pero para quien propone una cancha tan endeble, tan blanda, tan liso el balón por la lluvia, perjudica más en este caso al equipo atlético nacional. Eso sí, hay que darle un mérito a Quintabani. Ojo con Quintabani, porque el único equipo donde tuvo... Eh aspectos de abundancia en materia futbolística fue con Nacional cuando tuvo dos títulos, pero con el Pasto con Poco quedó campeón del fútbol colombiano, con el Quindío con Poco ascendió y está realizando una muy buena campaña, eso sí señoras y señores, insisto, para quien habla si hubo penal, para quien habla hubo penal, porque el jugador del deporte es Quindío intenta al voltearse, le da el balón en la mano y de una vez lo esconde, para sí. quien habla hay penal, respetando si la, la opinión pelota, toca de los compañeros. Si puede la que la toque, de Marulanda, pero recuerde el balón entre más cerca está del otro jugador. Bueno, sí, Cuando claro. hay un rechazo, ahí viene el análisis bueno, El momento En, que, del en árbitro. que la pelota le pega a Marulanda, la jugada tiene que ser invalidada. Y qué pena, no me qué pena señor Labo, contradecirlo. Ah. Pero la cancha, la cancha, en esas condiciones, no, pudo haber perjudicado no. más a Quindío. ¿Sabe por qué? Porque Quindío Se tiene no, jugadores jefe. más pesados. Sí, sí. Los jugadores este físicos son es más grande. pesados. tener jugadores más pesados, pero Nacional tiene de jugadores más técnicos. Ah. Y mire, cuando Reina iba por el balón y se le quedaba la pues número 5, ¿a quién afe afectaba? ¿De eh? cuál Reina está eh, Perdón, Reina, nacional, no, es, la, es que estaba, la estaba pensando reina en Feria de las por Flores, porque hubo Reina subo de Toco todo. Madera. El rifle Andrade, el rifle Andrade. Oiga, <ríe> a, propósito, <ríe> a propósito, a propósito, aquí alguien habló al inicio del debate de una palabra que es ofensiva y tiene amarilla y está debatiendo de gratis. Aquí habló de calanchines Estafa, para ahora. las personas que están... Eh, eh, a favor del técnico del Quindío por la acción del penal intermediario ilegal entre los particulares ¿Ilegal? y la administración sí, pública claro. pujador, testaferro eso, es claro. eso es para claro. Roja señor árbitro como el dedo osorio, osorio en la llaga ¿Cómo le va este a decir Calenchina a los com, compañeros com, que estuvieron, de perdón delito. tengo la palabra ¿Ah? en materia de este debate por Termino eso. con Independiente Medellín, señor. ¿Y quién dijo que harás vos el Calanchín No, que que no soy yo, quién dio, pero que yo sí le a mis compañeros porque los está tratando usted, ¿por qué horrible. ¿Por te enojas? Por eso, ¿Por enojas? precisamente, ¿Si yo no porque, porque yo estoy a favor del tema arbitrar lo que usted dijo no, sobre bien sancionado. Señor, no, en el tema. no me a incluyó, a pero yo tengo conocimiento de la palabra. De pronto aquí no tienen conocimiento y pasaron de largo. De Independiente Medellín, señor técnico, tiene señor técnico. Señor técnico, discúlpeme pero usted en vemos. este momento es el causante de este debacle en Independiente Medellín porque tiene materia prima tiene materia prima y hay una cosa, está sacrificando enormemente a Buletiz partidos anteriores realidad, lo retrasa ¿no? y en este compromiso, el primer cambio saca no. precisamente al hombre que tiene mayor capacidad futbolística para marcar goles, y qué pena el fútbol es de actualidad nadie quita Bolillo, el excelente técnico y lo que ha tenido futbolísticamente pero el planteamiento de bolillo con Medellín está afectando los resultados del equipo. Me atrevo a pensar, y ojalá me equivoque, que lo de América fue un espejismo. Bueno, de todas maneras, hay que esperar. Eh, no sé si la policía ¿Esperate? militar sí tiene que, está en condiciones de recibirlo antes de que, de, de, de que entre a los ocho, porque como va, no va a entrar a los ocho. Sí, y él dijo no que si de no entraba a los ocho, qué? se iba para la PM. Yo estaba entendiendo la PM y la policía militar. Creo que ya va a parar el bolillo. Esta pausa ya regresamos. Permiso. El Osa me muestra que Escala en chino. no lo dijo al aire. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. En Cotrafa facilitamos su sueño de tener casa propia.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 WhatsApp 312-265-6565, otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Se acaba el debate. El debate Lo no, natural debate es no que, que te guste el quesito colanta porque tiene el sabor natural del campo. Quesito colanta es el quesito, quesito, encuéntralo en tu Colanta más cercano también. En almacenes de cadena, Colanta sabe más, sabe a campo. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20.000 kilómetros de mantenimiento gratis. Aplican condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Bueno, y cumplimos. La alcaldía de Daveiva inauguró el Coliseo de Estrezas. Daveivanas, en el día de ayer con recursos propios cerca de 1.200 millones de pesos. ¡Oh, claro que sí! Un coliseo con capacidad para más de 500 personas. Gracias a la gestión del alcalde Leyton Urrego Durango, que sigue trabajando por la paz de la región. Alcaldía de Dabeiba, todos unidos por Dabeiba. Bueno, vamos a sacar como conclusiones ya de lo que fue la presentación de Atlético Nacional en el día de ayer y su triunfo 1 por 0. Yo no voy a hablar mucho de, de Nacional porque lo tengo clarito. Ju ganar es jugar bien. Y se ganó, y se ganó. Y del otro equipo pues tampoco hablo mucho porque de pronto me sacan la tarjeta roja. Yo no puedo decir. Primero que tiene gran nómina porque no la tiene. No tiene la gran nómina. No, que es que falta Reina. ¿Quién es Reina en el fútbol colombiano? No, que falta Sebastián Hernández. ¿Quién es Sebastián Hernández en el fútbol colombiano? Eh, mira el banco. Eh, falta Regui. Resulta que era Medellín esa regui dependiente. Porque no jugó a Regui, perdió con millonarios. Y si es culpa del técnico, la culpa del técnico está en haber admitido que le hayan llevado a estos jugadores de poca monta que le llevaron al equipo rojo de la, que le impusieron en el equipo rojo de la montaña, ese es un pecado con el cuento de que eran útiles y que yo no sé qué, traigan y traigan toneladas de jugadores para, para sacar jugadores útiles y no pasa nada con esos jugadores útiles, y de Nacional sí, pues como no voy a estar contento sí ganó Ah, que metió el gol Duque, para eso está, para meter goles. Ah, no, que lo metió Magija, para eso está, para meter goles. El que se ponga la camiseta verde tiene que meter goles. Así de simplecito es. Bueno, don Gustavo, tiene la palabra usted. Sí, pero eh, celebran esos goles y después eh, cuando sale goleador el, el muchacho, no sirven para nada, no sirven para nada. Por eso yo te presento disculpas, Jefferson Duque, porque yo jamás voy a criticar a un goleador, un super goleador, lo voy a criticar por eh, situación de juego más no por los goles, jamás le criticaré los goles, Problema, a, habrá amigos. gente que critica los goles, y entonces, como a, alguna vez un comentarista de Bogotá que dijo que Vladimir Marín no merecía hacer un golazo que se mandó de tiro libre cuando jugaba con Independiente Medellín frente al Deportes Tolima, bueno, son cosas que uno tiene que escuchar, cosas del bandoneón, pero mire, el peor error que cometió Medellín, el peor error que cometió Medellín fue, si fue, no hacer el no, equipo pero estamos, corto. estamos haciendo las conclusiones de Nacional. El señor Zapoteo habló bien, habló, habló que que bolillo que no tiene nómina y eh, que no tiene nómina Sebastián, Sebastián Hernández y Reina no han escrito más historia que los peladitos de Envigado que esos peladitos, hermano hay, hay un pelado en Envigado que ni siquiera tiene cédula hermano, no tiene cédula hasta el año entrante, Imagínense. y ya va para Estados Unidos y no se ha podido ir para Estados Unidos porque no tiene cédula entonces ahí está Va son, para Estados son, Unidos. Son ¿Para dónde va, Reina? son unos peladitos son unos peladitos ahí está, ¿Para ahí, dónde va, ahí, reina? Ahí, tiene, ahí tiene son unos peladitos, en cambio yo sí, yo sí le... le ten, lo pongo en la cancha, pero eso sí le exijo a esos jugadores que contrataron. Porque si no, la pregunta mía es para qué los contrataron. Y Atlético Nacional está haciendo una muy buena campaña de la mano de un técnico que aquí lo pusieron el profesor Ruiz Rueda. Porque es que aquí somos así. Aquí un día damos, damos, el, el payasito en la libreta y después, Ay, Juan Carlos Osorio! ¡Es lo máximo del mundo! Y Entonces, otros... ¿para, qué? ¿para qué? Para verdad es el tiempo, pero mi memoria sigue siendo... Pero a le dijeron muerto de hambre y perrito faldero de Carolina Ardila. ¿Y no, vos apoyaste no, yo, eso? No, no, a mí. ¿Vos a mí. apoyaste? No, a mí, no, a mí. no, pero vos apoyaste. Ah, ah, oiga, ¿cómo le parece? culpable decir? es el que ah, ah, tira si la piel no como el que la lleva. Si yo no participo, si Rafa dice el técnico es pero un vos técnico vos de estómago, tal cosa, ¿Vos y, y, yo, y yo no digo nada, lo estoy apoyando. Vos, claro, no, no claro, claro, vos apoyaste. Ahora vas a decir que defendiste a Alejandro Soy prudente, callo por mi prudencia que me enseñó mi madre. Ahora, yo tengo la ventaja que donde me encuentre al señor Alejandro Restrepo, lo puedo mirar a los ojos sí, y a la seguramente. cara, señor González, y no me lo voy a tener que esconder, porque yo no, a él... Tampoco me tengo que esconder. No, usted de pronto a lo mejor pague escondedero no, a, no, a, a yo, euro, Yo, yo a no me le escondo a nadie, porque respondo por lo que porque, digo. Por eso, yo no por eso. me le escondo a nadie. yo sí respondo con lo que digo, yo sí ah, se lo dije en su cara al señor y le dije, y nunca volveré a tocar el tema hasta que termine ah, bueno. el torneo. Por eso aquí jamás sí. desde que empezó a dirigir el señor nunca me he referido al señor, ni me voy a referir, Perfecto. ni en radio, ni en televisión, Perfecto. pero lo que cuando ah, lo yo tuve no en la que entrevista, descontar. le dije porque yo voy de Frentolín. A ver, señor... Sí, yo, yo, yo le dije, no. A ver, Rua, señor Velosa. Pues Nacional venía jugando muy bien, a excepción del primer partido contra Envigor, el, el segundo tiempo, el segundo tiempo contra Envigor, en esa misma cancha donde se jugó anoche, pero por supuesto, y como decía la voz, todos los equipos tienen una resbalada, una patinada, y esa fue la, tarde, la mala. tarde mala. tarde mala. Bueno. fue la tarde mala de Atlético Nacional, uh, ¿sí? pero hay que, señor Restrepo, analizar la táctica y contra táctica de los otros equipos, no todos son iguales, hay que analizar <tú> muy bien, desmenuzar muy bien la contra táctica. ¿Y de Medellín, Rafa? No, pues no, sí, no, estamos, estamos, ah, bueno. estamos en Nación. Lo más ahora. importante es que Nacional ganó y que es líder del torneo. Y es un equipo confeccionado para ser líder y protagonizar el torneo colombiano. Esa es la característica principal de este Nacional. Mire con todos los problemas que ha tenido el tema de, de, de las demandas y esto, y es el líder del torneo con muy buen puntaje y un buen balance para el técnico Alejandro Restrepo. No, no, no hay vos. que ser tan dramáticos en el tema del cómo de Atlético Nacional ante el Quindío, porque sigo insistiendo que no siempre se va a jugar bien. Y yo también vuelvo y anoto el tema de la cancha que afectó más a un equipo donde tiene jugadores que proponen más futbolísticamente que el rival. Eso sí, prepárese Nacional seguramente para otras dos demandas porque como al que, no quiere, ¿cómo es? al que no quiere caldo se le dan dos tazas de ellas, ¿cómo les parece que en la Copa Colombia Nacional enfrenta a Patriotas? Entonces, espere las demandas del señor de Patriotas, que está desesperado porque lo que no gana en el terreno de juego con su equipo quiere ganárselo al equipo Atlético Nacional en el escritorio. Sigo insistiendo, excelente técnico, un hombre prudente, un hombre humilde, a pesar que lo han cuestionado y sobre todo ofensivamente... Ha estado calladito y ha callado la gente con resultados en el terreno de juego. Bueno, eh, para cerrar, eh, les quiero preguntar una eh, específicamente. El señor César Guzmán es el presidente de Patriotas y demandó el partido ante Di Mayor cuando Di Mayor había dicho que Nacional estaba autorizado por la Di Mayor para, para, para jugar los partidos con los jugadores que había inscrito a última hora. Que no lo ha podido hacer porque no se ha puesto a paz y salvo con la demanda con Martán. La pregunta es, ¿cabe para usted, señor Luciano, la demanda del señor César Guzmán? Claro que cabe la demanda de Guzmán, y la de Osorio, y la de Velosa. Caben todas las demandas ante los tribunales pertinentes. Pues no, no hay en, dime una, una, unos tribunales, ya verán esos tribunales... Si incumplen los pactos que hizo el presidente de la Di Mayor, ya verán. Pero las demandas caben, de quien sea y de quien quiera. Así, señor Osorio, que estás tan herido porque le ganamos ayer al Quindío, bien puedes demandar, tranquilo. No, no, no, es que yo hablo de justicia, de justicia. Por eso, tenés que demandar justicia. Y precisamente hablando de justicia, yo creo que a Nacional le pueden, oiga, le pueden meter, Rafa. 10 eh, demandas, 15 demandas, pero no las van a ganar porque ya los jugadores fueron autorizados para jugar. Y hasta donde yo sé, al eh, equipo de Cortuluá le entraron como libres, librecitos, como 13 mil millones. No importa la sé. plata, la cuestión sí. era que el señor demanda. ¿Cómo así? Y estaba hablando de patriotas, la demanda de, de patriotas. Eso, por eso, pero, pero eso, eso de contera tiene que ver con lo que. Con, correcto, lo, con pero, lo de la, la autorización de los jugadores. De ¿Y jugadores. Y cuando se autoriza la. La inscripción de los jugadores y la actuación de ellos cuando hubiera un, un recibo, un pasisalvo, un acuerdo con el cortulado, ¿o no? En, en efecto, ninguna posibilidad a tener eh, César, eh, el presidente de, de, del equipo Patriotas, porque, lo dijimos acá a tiempo, el presidente de la DiMayor habló ese mismo día, dijo: ya están autorizados, están autorizados para que actúen esos muchachos nuevos, ya se inscribieron legalmente, ya Nacional mandó la documentación correspondiente, no hay problema. Entonces, yo no sé por qué el presidente de, de Patriotas sigue insistiendo en eso. Falta ver, Rafa, porque usted sabe que en este país, en cualquiera, cualquier. Eh, hecho cualquier eh, situación se puede demandar. Usted demanda. El, dirá el presidente de Patriotas, puedo demandar esto, porque es que esto está mal, mal ejecutado. Una cosa es lo que se acuerde en asambleas y las, las, eh, los cambios que se ejercen a través de las asambleas, por eso ellos se reúnen para definir ciertos parámetros y creo que ahí, si él demanda, tiene todo el derecho. Que la demanda prospere, ya es otra cosa. Para mí no cabe esa demanda, no cabe la demanda. Y uno no entiende cómo eh, un presidente de un equipo del fútbol colombiano demanda cuando anteriormente se reunieron los demás presidentes a hablar de estas situaciones. Eso es hasta deshonestidad. Apunte la frase, deshonesto. Porque si se reúnen antes para tocar este tipo de situaciones y si se sale alguien del redil, es deshonestidad en relación con los demás compañeros. Es que, señores, esto es consecuencia de que en el fútbol colombiano vale el mismo voto de Nacional, de Millonarios, de América, de Medellín, de Santa Fe, equipos grandes en relación con Patriotas y compañía. Tomemos los buenos ejemplos, lo bueno hay que imitarlo. En España, Barcelona y Real Madrid tienen más voz y voto por lo que generan y lo que le generan al fútbol español. Eso es el reflejo de lo que ocurre en Colombia, por, por darle tanta, tanta vía libre a esos equipos pequeños que antes de proponer dividen el espectáculo en Colombia. Solicito 10 segundos. Le quedan 9? Bueno, resulta que ya están aquí en este programa diciendo que Quintaban y el último en Guarache. Estuvo en la ciudad de Medellín varado sin trabajar más de 10 años. Y alguno lo propuso para Nacional o para Medellín. Pero hoy están hablando de Quintabani porque salió protestando un partido que perdió con Nacional como el mejor técnico que ha parido el mundo y quién lo propuso para que dirigiera Nacional o Medellín y Quinta estuvo aquí 10 años sin trabajar Oiga, en me extraña su memoria lo no. entrevistamos en Todelar fue sí, allá claro. y en Todelar hablamos ¿Y, con ¿y quién él dijo que y se muchos en de nosotros hablamos qué interesante claro. sería que volviera Nacional y Medellín, sí. esa nota debe estar en Todelar sí, sí. allá estuvo Quinta sí, allá con estuvo. nosotros Ya hablamos estuvo, de ese tema de allá, allá María. estuvo pidiendo trabajo no, en no, Nacional no, no, no, no. porque la, la intención de esa entrevista era para que fuera a pedir trabajo ah, Nacional. Y, y, ¿Y quién salió, y a, decir, quién ¿Y quién salió no, a decir que decir, lo llevara a Nacional? ¿Y quién salió a decir que lo estaba? ¿Dónde fue entrevistado y por qué? Oye, a decir eso Era de Quintabani oiga. que fue a ofrecerse no, no, a pedir no? trabajo. Esa, es atrevido. Es un técnico de los pocos técnicos que ha ganado en un año. ¿Por qué no En 2008 fue que ganó los dos ¿Por qué no lo pediste para Medellín? Porque me mucho un montón de entrevistas. ¿Por qué no de que lo yo pediste? Yo ahora no me lo he pedido para Independiente no, Medellín porque yo... no lo he necesitado, pero no le puedo desconocer yo la historia no de lo que ha hecho Está ellos en la historia como lo de los técnicos no, más importantes no. y de los pocos que ha ganado. Dos campeonatos. Yo en el no les desconociendo a Quintaban ni nada, inclusive mi amigo personal. Pero sí me extraña <risa> ahora amigos? que estén todos hoy Quintaban. ¿Qué amigos? Un técnico sin nada, la verdad que era. ¿Quién lo pidió a para lanzar Medellín? Jugando y Medellín no estuvo mucho rato sin técnico. No. Medellín estuvo mucho rato sin. Y ahí estaba Quintaban y lo pidieron ¿Qué? para Medellín. No, ya ahora va a ser la de estaba ocupado en Quindío no, no estaba ocupado en claro. Quindío, estaba estaba, Quindío. lleva dos Quindío. años en el Quindío no, viejo, no. Viejo. Sí. Me, Bolillo Obama, lo contrataron este año, no. el año pasado hubo un interín muy grande sin técnico no. cuando no. llegaron a Javier Álvarez y nadie pidió estaba a Quindío, en Quindío. nadie lo pidió ahora cierro el capítulo de Nacional acá y voy con Medellín para sacar las conclusiones de Medellín también comenzamos con Gustavo Soria no, a mí me parece, y voy a ser atrevido con Bolillo Gómez, eh, Bolillo Gómez está escogiendo mal la nómina. Me parece que Bolillo, usted, tan sapiente, porque si yo hablara de un técnico que apenas esté comenzando en esto, un técnico desconocido, pues vaya y venga, pero un técnico como usted y escogiendo mal la nómina y planteando tan mal los partidos, yo no sé qué le pasa a usted, Bolillo, pero si usted recompone el camino, ¿tiene con qué? ¿Tiene con qué recomponer el camino si usted analiza bien, y vienen dos partidos claves, frente a Huila en Neiva, porque seguimos en condición de visitante, y este miércoles en Cali por la Copa frente al Deportivo Cali así que son esos partidos para recomponer el camino porque Bolillo se te, se te están acabando los plazos Luciano, yo ya fui muy claro la, la única culpa que tiene Bolillo en todo esto, siendo un gran técnico y aparte, gran técnico, hasta ahí, hasta ahí Iba a decir una barbaridad y no lo voy a decir Otra Aparte, aparte de ser un gran técnico La única culpa es admitir que la directiva le imponga a los jugadores que le trajo ¿Qué técnico decente admiten que le lleven a Sebastián Hernández, por ejemplo? Pregunto yo, pregunto yo, pregunto yo ¿Qué, ¿Qué tiene Sebastián Hernández como refuerzo? A ver, ¿qué refuerzo le llevaron a Bolillo Gómez este semestre? ¿Qué refuerzo le llevaron? Solo Vladimir Refuerzo la refuerzo Vladimir. Vladimir, puede ser, estamos de acuerdo. Puede, hasta ahí, hasta ahí. Y con un refuerzo vas a pelear un campeonato. No, tampoco. También la directiva de Medellín que se eche el mea culpa, ah. porque ellos fueron los que contrataron esos jugadores que le dieron Pero el Pero vos técnico, dices no. que Cambindo era súper goleador. El, el, el, para, para mí no, no es la él, estrella... Él. Bolillo, Pero Bolillo que era a Bolillo no le impusieron, Bolillo los pidió. ¿Sí? Bolillo los pidió. La versión. Y de Bolillo, tu presidente. Bolillo pidió a Camargo porque conocía sí, a Camargo. Sí, sí, sí, no, sí. no es Daniel Oza el que lo conocía. Mm. Porque, ¿Será por, que pidió a Camargo por, el de ah, presidente porque, Daniel Osa? Por, no, Daniel hombre. Osa no lo, no lo, ni lo conocía. Pero no, lo pide, presidente lo pide, no lo lo pide Bolillo porque Bolillo lo dirigió en la selección de Panamá y Bolillo pidió a, a, a Cambindo y Bolillo pidió a Vladimir y Bolillo pidió a López los pidió y a Vladimir también López, perdón, y ya, al ya, jugador Hernández que vino del Caldas de Manizales tiene buena nómina en parte estoy de acuerdo con nosotros cuando dice se, Ajá, se, si no se, hay acuerdo. equivocación en la elección de ciertos jugadores, por ejemplo, ayer no era para Nene, esa posición del Nene Díaz era para Camargo, pero me parece que el peor pecado de, de, de Bolillo es la ubicación de los jugadores en el terreno de juego, López no Empieza puede ser por, por la izquierda boletís. Eh, López no puede estar por la izquierda es por la derecha y así varios, varias dudas en el Medellín Bueno, eh, Don Juan Diego Arroyave Mire Rafa, esto es muy claro con el Medellín mientras la, eh, los jugadores que llegaron como refuerzo no tengan un nivel óptimo es muy difícil para el técnico consolidar un equipo tener un equipo que le responda hay partidos de altibajos, que es un equipo que se volvió de altibajos, hace un buen partido contra América y ahora viene y pierde frente a Millonarios. Y esto ya se convierte en otra, en otra situación para el técnico Bolillo Gómez, a recomponer, a ver si se equilibran las cargas. Aquí hay una expresión que en algún momento utilizamos mucho y fue repotencializar jugadores. Y cuando hay futbolistas que llegan a un equipo y no dan la talla, ahí está la labor de un técnico de Hernán Darío Gómez. Y esto no lo dije hoy desde cuando iba a llegar lo advertí precisamente con Sebastián Hernández me parece que es un jugador que le queda grande la camiseta y lo estoy cuestionando futbolísticamente como debe ser pero es que resulta que el señor Hernandario Gómez uno ve los jugadores y uno dice bueno este jugador reina se puede potencializar y ni siquiera le da la, hora y la oportunidad el señor Buletiz en vez de darle el cariñito que se merece porque para quien habla es el mejor jugador de Independiente Medellín lo retrasa y en el partido del día de ayer lo saca teniendo Medellín la necesidad de ganar. Para quien habla Hernán Darío Gómez, es uno de los causantes de este tema del Medellín. Eso sí, no es la mejor nómina del fútbol colombiano, pero tampoco es la peor. Y estoy de acuerdo, hay equipos que están dentro de los ocho de Colombia con menos nómina haciendo más que el Medellín. Bueno, muy bien, señor Labón, eh, dejamos el tema de Medellín.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 Sí, yo adquiero en los puntos de venta, vaya. La Boxer, la Pulsa también la consiga ahí en los puntos de venta, vaya. Medellín. Bueno, vamos con los resultados de la jornada. A ver, Master, suélteme. Los ahí resultados. Vamos a iniciar a ver. Ahí sí. tenemos ya los resultados. Don Luciano, arranque. América 0, Patriota 0, Pereira 1, Santa Fe 1, Nacional 1, Quindío 0. ¿Alguna duda? ¿Algún reclamo? Gol de Duque. Junior 4, 11 Caldas 2. Millonarios 2, Millonarios 2. Medellín, alguna duda, alguna, ¿Alguna, duda? Duda, ¿Alguna duda, algún ahora reclamo. Ahora sí, Velosa montó conmigo. El gol de Duque, la equidad 1, Tolima 1, sí, Águilas 1, sí. Jaguares 2, sí, sí, sí, sí. ¿Mm? sí, sí, sí. perdió Águilas Ahí. de local, Petrolera 2, Cali 3, se salvó Alfredo Arias, Pasto 0, Envigado 2, ¿Mm? Envigado llega a 13 puntos y mañana juega Bucaramanga frente al equipo Atlético Huila. Las posiciones. Las posiciones. Primero Nacional, 16 puntos. ¿Alguna, ¿Alguna duda? duda? ¿Algún segundo, reclamo? Segundo Millonarios, ¿alguna duda? pues? Tercero Envigado, 13 puntos. Cuarto Bucaramanga, 12 Jaguares, 11 Petrolera, 10. América, 10 puntos. Octava posición para Junior, 9 puntos. La Noveno Tolima, octubre, lima, 9 puntos. Décimo Cali, 8 puntos. Este es Décimo primera buenísimo. posición, Quindío con siete puntos, al igual que Independiente Medellín, Águilas, Río Negro Águilas, Deportivo Pereira. Décimo quinta posición para La Equidad con seis puntos, Patriotas está con cinco puntos en la posición decimosexta. Luego está Independiente Santa Fe y Once Caldas con cuatro puntos, decimonovena posición Atlético Huila con dos puntos y portando el farolito el Deportivo Pasto con un punto. Les presentamos la próxima fecha del fútbol colombiano, clásico en el Viejo Caldas, Quindío enfrenta a Once Caldas, Envigado recibe la visita de la equidad, Deportivo Pereira será local ante Millonarios, Huila estará enfrentando al Deportivo Independiente Medellín en condición de local el Huila el y sábado Patriotas rivalizará eh, con el Deportivo Pasto. Partido Medellín, Huila, el sábado a las 8 y 10 de la noche. Cali contra Junior, Santa Fe contra América, Jaguares-Tolima, Nacional contra Águilas. Nacional contra Águilas juegan el próximo lunes 30 de agosto, un día inusual para Nacional, lunes 30 de agosto, bueno, seguramente Nacional perderemos. Águilas a las 6 de la tarde. Seguramente perderemos y el dueño de Águilas va a demandar el partido. Bucaramanga contra Alianza si pierde, Petróleo. ¿cómo va a demandar una pérdida, hombre? Y bueno, tal, ¿vale? <risa> así que la, la, esa es la jornada para el próximo fin de semana. Bueno, y ahora sí, tenemos la, re, la, la, re, la pregunta y la respuesta. Todos unidos por Antioquia. La pregunta es, ¿cuál es el presidente más ganador del Atlético Nacional? Eso está como cuesta arriba, cuesta abajo. La respuesta la tiene el doctor Héctor Jaime Garro, el presidente del Hospital la maría aquí en la ciudad de Medellín. Doctor, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? <risa> Ya, ya, ya, vamos a tener la respuesta porque el doctor Garro lo están vacunando en estos momentos. <risa> Mientras la vacuna vamos a tener ya la tercera la dosis, respuesta. Ex, sí. ex secretario de salud del departamento de Antioquia. Fue de secretario otros. de salud del sí, Cierto claro. veloz, Fue eh, diputado claro. del departamento de también. Extraordinario. Ha tenido grandes cargos. Ahora es el gerente del hospital La María. ¿no? Sí, sí, ¿no? Señor. Una de las entidades, Rafa, y a propósito eh, aprovechar la pandemia aprovechar eh, esta situación para darle eh, un cepillo a todos esos médicos, a esas enfermeras que siguen trabajando y bueno, afortunadamente ha bajado un poco el tema de la cantidad de afectados en medio del COVID y la SUSI y una de esas buenas entidades ha sido precisamente el Hospital La María. Bueno. ¿No? Bueno. ¿Qué bueno, la respuesta a la sí, voz? Vale? No, no, guardémoslo para la otra semana para que el invitado responda. Sí, Queda bueno, la pregunta te, te, te en la pregunta sí porque, sí, porque... Hay que escuchar al invitado también. Que pero ande también pero que de todas maneras. maneras, aquí la gente respondió. Vamos a ver cómo respondió la gente. Eh, no, la guárdela, guárdela. Vamos con, eh, ahora sí, preguntas, preguntas, preguntas. Eh, vamos a buscar preguntas rápidas en el chat mientras tanto don la voz, Para Perfecto. cerrar con preguntas rápidas en el chat que pregunta la gente que dicen los cibernautas con respecto a los temas que hemos tratado y no sé qué otra pregunta tenga rápida, a ver entonces Andrés Verdolaga le pregunta a don Luciano González si le ha sorprendido la forma como ha dirigido Alejandro Restrepo técnico de Atlético Nacional sí Sí, muy bien, con mucha efusividad. Don Gustavo Osorio, le preguntan, pero usted hace ocho días hablaba de la berraquera de Bolillo y hoy no, dice Poderoso Escarlata. ¿Bolillo es o no es técnico pa para medallo? Parto, de, parto por decir y repetir que sigo siendo bolillista, sigo siendo bolillista al mil por ciento, pero a los técnicos los mantienen los resultados. Ahora, yo estoy seguro que Bolillo es el hombre para recomponer el camino. Pero tienes que escoger mejor la nómina también, Bolillo, Tienes que ayudarte. La familia, oiga, familia Velosa en Tunja, será don Jorge Velosa. Le preguntan a don Augusto precisamente el tema de los técnicos que han salido en el fútbol colombiano. ¿Salió o no salió el de Santa Fe? Claro, y si está de acuerdo con la salida de él. Salió, salió Rivera y, y hoy, hoy el presidente de Santa Fe ha dicho que el culpable de la salida de Rivera es Cejas, porque Cejas se puso a decir un poco de cosas al aire en los medios de comunicación eh, que, que, que no guardó los códigos secretos del camerino y se puso a decir una cantidad de babosadas en los medios de comunicación echándole toda la culpa al técnico saliente Harold Rivera Margarita Sinisterra le dice Don Juan Diego, si mañana hubiese un clásico entre Nacional y Medellín ¿Por quién apostaría usted y por qué, futbolísticamente hablando? No, indudablemente ganaría el Atlético Nacional porque es el de mejor posición, mejor juego y es el líder del torneo. Mire, ¿dónde está Independiente Medellín? Bueno, señores, ahí están los internautas. Bueno, y ahora sí, entonces voy a ir. Eh, con, dame un número, Luciano, el número 190. 190. El número 190. En estos momentos corresponde para la señorita o señora Yuri. Gómez En el barrio El Salvador de Medellín, el seis personas la verdad, el, el peso, ven el la verdad, programa la Tres Hombres, Tres Mujeres y la respuesta es la de el doctor Carlos de la Cuesta, Juan Carlos de la Cuesta. Bien, el señor... Día, día 22, porque siempre que desfilan los silleteros será histórico para Antioquia, día 22 de agosto. Juan David Bedoya, Barrio Robledo. Cinco personas ven en el programa. Dos hombres, tres mujeres. La respuesta es correcta. La edad de la voz, 64. <risa> 69. Bueno, ese corresponde al señor Andrés Moaiza, en el barrio La Nubia, Belén La Nubia. Cinco personas ven en el programa. Tres hombres, dos mujeres. Vamos a despedir con vitrinazos. Señor Luciano, sus vitrinazos. Uh, Julie. A ver, ¿dónde, ¿dónde están? A Julia Alejo y Gaby en Barranquilla, la profesora Germán y Gamboa en el Colegio La Salle de Campoamor, Hernandario Herrera y Pedro Sarmiento, grandes verdolagas y muy agradecidos con Atlético Nacional. Bueno, también para José, José Posada, para Luz Enid Ruiz. Para William Pérez Alzate en la milagrosa hincha Atlético Nacional, para Gonzalo Mejía en Itagüí y para el doctor Oscar Gaviria, abogado de los hinchas de corazón. Mañana tengo una cita por la mañana con el doctor Oscar Gaviria. Y allí, y allí estaré. En Copacabana, Héctor Augusto Monsalve, en Envigado Pablo Andrés Garcés Vázquez, a Juan Pablo Duque, a Samuel García Gómez, Edison Bustamante, Ana María Gudelo Muñoz y Héctor Fabián Betancur. Para Mariana Yepes en Santa Mónica para Yoleina Carvajal y su hijo Alejandro, que no se pierden el programa, allá en Robledo, en Barrio Córdoba, y para todo el cuerpo de trabajadores de las canchas del INEM en Copacabana. Para quienes disfrutaron con mucha responsabilidad esta versión de la Feria de las Flores que termina el día de hoy, y para esos silleteros que estuvieron acompañando a la comunidad en el Estadio Atanasio Girardot, vamos a observar la silleta ganadora, señoras y señores. Felicitaciones. Oiga, qué hermosura. Espectacular, Luis, como diría un amigo mío. Luis Felipe Londoño. Correcto. De la vereda Barro Blanco. Ahí está. Felicitaciones a los silleteros. Nos ven y nos escuchan y, a esta y hora hace un con la ganó Otro Londoño, radio y televisión. La familia Londoño. Fa la familia Londoño. Don Rubén Darío Ruiz Londoño, el único periodista silletero que es de esa familia. Saludo cordial. Bueno, eh, el virginazo desde luego para Doña Ana Linares en Bogotá, para Ruth, para Roberto, para Víctor, para Viviana Cifuentes, que estuvo cumpliendo años en el día de ayer. Felicitaciones, lo mismo para Jonathan, para Mario Rico en Miami. Pide que saludemos a Adriana Cruz, a María Piedad Borrero y a sus hijos Daniel y Miguel, que son de Cali. Y de igualmente estamos oh. saludando. Eh, al, a, y felicitando al, al alcalde de Daveiva, por supuesto, el doctor Lecton Orrego, eh, por, eh, por la inauguración, por lo que ha hecho y la resiliencia que tiene ese hombre para levantar ese municipio con todas y cada una de las situaciones difíciles que atraviesa muchas veces el municipio por eh, el clima, por todo lo, que, todo lo que sucede. Bueno, y también. Eh, eh, para eh, Ariana, la hermosa B, un abrazo. Así que ahí está la Ariana, la hermosa B. Para todos, queremos agradecerles y no olviden el super debate de 12 del día a 3 de la tarde. Feliz noche para todos. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré. Así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Dios les bendiga. Permiso.